Buenas tardes, mi nombre es Carmen Ugarte, soy de Ollón, Perú, Sudamérica. Las empresas mineras vienen contaminando desde hace más de 50 años. No, este es el caso de la empresa minera Los Quenuales, lo cual han matado lo que es todo las plantaciones de paltas, han plantado las plantaciones de, de chirimoyas, no, y lo cual estas mineras, eh, lo que es el desarrollo productivo para nuestras comunidades no están este, eh, dando, sino el problema ellos se llevan lo que es el plomo, el zinc, el cobre, y no dejan nada lo que es para las comunidades campesinas. Las empresas mineras que vienen operando en, en mi comunidad, Ollón, son Empresa Minera Buenaventura de Perú, Empresa minera Los Quenuales de Glencore, Empresa minera Raura. Son empresas que vienen contaminando nuestros, nuestras lagunas, nuestros ríos, ¿no? lo cual han venido matando nuestra biodiversidad, nuestros animales, nuestras plantas, nuestras comidas. Se han enfermado nuestros hijos, ¿no? estamos preocupados por la salud de nuestros hijos, de nuestros animales. De nuestra comida, de nuestra semilla. Yo estoy trabajando lo que es en el desarrollo productivo, tales como desarrollo de yogur, hago este, panes, asimismo también trabajo en animales menores, este, eh, gallinas, cuy, para poder sobrevivir, ¿no? de acá a unos años vamos a vamos a desaparecer, vamos a morir y qué vamos a dejar para nuestros hijos cuando la empresa